Eh, una mierda eh, Estuve muy solo todo el día Y eso me, me la bajó Porque vivo con amigos Y estar solo es como Soy una persona que no pudo estar solo Me cuesta mucho eh, Pero bueno, les voy a contar mi idea de mierda Me levanté, no sé por qué A las once eh, llegado Se levantó nueve y media eh, Nos habíamos ido a dormir juntos a las 3 y media de la mañana, donde intentamos ver Shingeki y me quedé dormido literalmente instantáneamente, porque a mí me pones anime y me estás espantando. Pero bueno, eh, yo congelado y por gelado hago esfuerzos, me duró 5 minutos y medio el esfuerzo, eh, no sé qué onda Eren, lo habían cagado trompadas, había una mutante mujer eh, titán que estaba loca y que no quería entrar a un túnel o algo así, y, y bueno, se mordió un dedo, pero no pudo porque la pararon, pero de golpe tenía un alfiler y se pinchó el dedo, y bueno, en fin. Eh, eh, básicamente, básicamente, arrancamos así, me, me dormí, me desperté a las 11, no sé por qué, porque yo soy la persona que, si duermo, duermo así, y me desperté, eh, no supe qué hacer a la mañana porque sentí que me había despertado muy temprano y que no había dormido lo suficiente como para arrancar el día bien. Eh, como verán, estoy, estoy negro, estoy bastante morochito, estoy negro, entonces hoy en lugar de tomar sol decidí no tomar porque ya me iba a hacer mal todos los días sol eh, y además me había levantado muy temprano y quiero decirles de, de corazón que no tomen sol a, a partir de las 10 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2, eh, son, es muy peligroso el sol realmente, y les puede hacer muy mal, entonces, básicamente, hubiera esperado hasta las 3, pero, de las 11 que me levanté a las 3, era, era una banda esperar, y ya no jugaba al LOL, entonces, me desperté, y no, no había nada, se conocía, no estaba, sí, sí, no estaba, estaba solo lado que estaba jugando al LOL, lo vine a ver un rato, y hablar un rato, mientras desayunaba y no sé por qué me tiembla el cuerpo amigos será porque entrené muy intenso y no me bañé como para relajarme y bueno de ahí me pasó lo que me está pasando desde que dejé el LOL que es como sentir que tengo tiempo para aprovechar pero que no, no hay mucho para hacer tampoco entonces eh, eh, a y dije bueno lo que estoy haciendo mucho tiempo en estos últimos tiempos no, no, lo mío definitivamente no es eh, la, la, la, la coherencia a la hora de hablar porque acabo de decir cualquier estupidez pero agarré y dije, bueno, qué mierda hago, qué mierda hago eh, miré las redes sociales y no me molesta decirlo ni tampoco me da placer pero tengo las redes sociales medio muertas eh... No me habla nadie, ni mis amigos, pero no porque mis amigos sean malos, sino porque obviamente estamos todos a full y, y, y no sé, por ahí me pasó que los primeros días que me sentí mal o que estaba medio raro, un montón de gente me, me habló, amigos, y estuvo buenísimo porque realmente me apoyé en ello, viste que hace poco arranqué un stream diciendo la importancia que tienen los amigos y literal, amigos, si no fuera por mis amigos estos días, estaría en la mierda, Maximal Fight, no podría ni prender, gracias a ellos tengo combustible para aprender y venir a charlar con ustedes y bueno, cuestión es que eh, como que lo único que tengo en estos días son mis amigos, uh, todavía tenía la etiqueta, no sé. bueno, cuestión que me perdí un poco porque soy un virgen, eh, cuestión es que no tenía nada para hacer y opté por lo que estoy haciendo últimamente, que... No sé si recomendarlo, pero yo ya vi Vikings, eh, la vi toda, pero pinto verla de nuevo. No me tiembla la mano, ¿por qué siento que me tiembla? Qué raro. Y pinto verla de nuevo, y como estoy haciendo cardio, eh, como estoy haciendo cardio, me, me gusta poner Vikings. Eh, me gusta poner vikings mientras hago bicicleta y me hago como 40 minutos de cardio eh, mientras ando en la bici, viste? Y bueno, está bueno porque está bueno. Y bueno, eh, cuestiones que me pongo vikings y bueno, no sé por qué me está costando tanto. Cuestiones que ya me vi. Dos temporadas en más o menos siete días, 76. Y me vi siete, eh, dos temporadas y estoy contento al respecto, pero me doy cuenta que estoy muy al pedo. También eh, salí para despejarme, eh, salí a, eh, al bowling, fuimos con Grafo, Sisi, Seco, Yelao y yo. Eh, también vinieron muchos los chicos a ver pelis, eh, Pimpe no pudo porque creo que está full wow, full wow, pero con Pimpe me junté y hablamos un montón, eh, y, pero vino Beseto dos veces creo, eh, y también hicimos muchas pelis y, y me ayudó un montón, literalmente las noches de pelis te salvan banda, gracias Uni por los 78 meses, sentiste privilegiado porque no tuve agradeciendo a la SUS, pero les agradezco a todos, pero más a Uni que hace 78 meses me está suscrito en mi canal. Bueno, eh, la noche de pelis también ayudaron a, a matar ese tiempo muerto y también me junté con Lucas y con Mati de King of the Congo, quizás la juntada no fue lo que esperaba, estaba esperando algo más íntimo yo y bueno, Lucas había vuelto de un viaje y se juntó con con muchos amigos de la familia y muchos amigos de él y como que bueno, yo ahí no conocía a nadie y es una paja ir a un lugar donde se conocen todos pero vos conocés solo a dos porque encima ellos son re energía, buena onda charlatanes y estaban hablando con todos y nadie hablaba conmigo pero bueno, eh, eh, vinieron un par de chicos eh, gays a hablar conmigo uno me dio un beso cuando me saludó medio uh, medio arriesgado llegué yo full fachita gorrita para atrás y un blood, bronceado insta anteojitos eh, malumaniáticos no no no llegué en modo berserker y el chabón hola ¿cómo estás? Eh, no sé para mí que se llamaba Fede. Hola, ¿cómo estás? Soy Fede. Un beso acá. Un beso esos. Hola, ¿cómo andás? Martín. Intenté poner voz imponente y le dije, hola. No. Nah, y estuvo bien, estuvo bien. Me sentí, después de tanto tiempo me sentí eh, agasajado por la situación. Se faltaba que Fede estaba interesado en el producto. Y ahora que me doy cuenta, no sé dónde están mis, mis anteojos, y, y bueno, Fede me saludo y hablamos un ratito ahí Yo buena onda con todo el mundo. Obviamente a mí, lo, a ver, se tenés que zarpar mucho conmigo como para caerme mal de entrada. Eh, después había otro chico que estaba re bien vestido y que tenía como una frescura muy piola que se notó que o notó en la juntada como que yo estaba ahí medio al margen porque no conocía a nadie. Y me empezó a preguntar cosas re piola, re interesantes. Eh, posta, un chabón muy viola que no me acuerdo el nombre, o no sé, no me, no me acuerdo si sí, no me dijo el nombre, pero no me lo acuerdo. Y me empezó a sacar charla y qué onda, cómo andaba, qué sé yo. Pero ese, a diferencia de Fede, eh, como que mucho más Tranqui era un capo del pibe. Y Fede también, igual todo bien con Fede, pero Fede era como uh, una reina, una queen ahí en el, en el lugar. Cuestión, eh, también fui a ese lugar. Les digo, la verdad no me sirvió tanto, o sea, me encantó ver a mis amigos que hacían mucho que no lo veía a Lucas y a Mati, pero no pude hablar nada y, y, viste, uno quizá a veces en esos lugares pretende, no sé, apoyarse y, y, y encontrar un, un, un reparo, un, un lugar para, para... Ay, me está costando De ARF, eh apoyarse, a ver, no me malinterpreten, un poquito de contención, boludo, ir a la cama, de... nada, returbio. Eh, y bueno, cuestiones que me fui, eh, fue muy raro porque llegué, brindamos por, por la llegada de los chicos, eh, bailaron música muy homosexual y yo bailé también con ellos, y era era literalmente se, se repetía un patrón en el cual todos bailaban con las manitos. Era, era muy buena la juntada. Pero yo era medio raro. Eh, o sea, estaba como. Yo no, no iba a ser nunca. Y estaba Mati Palermo, que lo da todo. Y Lucas a dos manos. Y bueno. Sí, eh, brindamos, qué sé yo, saludé, hablé un toque, ahí chill, de cómo andaban mis cosas, así, eh, por arriba, muy por arriba, y bueno, había un par de chicas también, eh, todas amigas de los chicos, y nada, claramente, solo nada, eh, y me fui al toque y me sentí un poco mal, pero como que un montón de gente se fue medio rápido, y bueno, ahí se terminó la juntada, volví a mi casa, medio cajeteando un poco, viste cuando volvés a tu casa medio con ganas de llorar y no sabes por qué, eh, tenía un viaje como de una hora hasta mi casa y, y, y siendo que el auto es un lugar que.. y los viajes son un lugar donde, donde, donde uno se encuentra mucho con el mismo y estás como medio atrapado eh, con tu. con tu estado de ánimo, por así decirlo, y, y bueno, cuestiones que igual son una especie de, de catarsis también, los viajes así con musiquita. cuestión Cuestiones, no para decir cuestiones, cuestiones que hice eso también, eh, y, y, y me, fue una semana productiva en cuanto a salir, eh, tomé solcito estuve mucho con grafito que me acompañó mucho también eh, y, y bueno me, me sirvió hice muchas cosas no es que me encerré en mi casa pero hoy hoy fue un día de mierda porque porque porque no hice una pija por eso me costó decirlo pero porque no hice una mierda, fue un día del orto. Sentí que no hice nada más que pensar cosas de mierda. Eh, prendí, todo el mundo me empezó a bardear porque iba a prender Brunenger pero yo no sabía, entonces apagué y hostía a Bruno y me puse a verlo a Bruno porque más no sabía que era un stream tan importante. toda la lucra, te amo. También hablé con lucra un poco. Eh, pero me pidió el pack y lo, lo.